Solo cinco centros de salud abrirán por las tardes en verano en Málaga. La actividad vespertina se mantendrá en los edificios sanitarios de Puerta Blanca, El Palo, Cruz del Humilladero, Teatinos y La Roca. La mayoría de los centros de salud de la capital malagueña permanecerán cerrados por las tardes del 5 de julio al 12 de septiembre. Julio al 12 de septiembre, por lo que su horario de actividad será de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Solo abrirán sus puertas en horario vespertino cinco centros de los 26 que hay en la capital. Puerta Blanca, El Palo, Cruz del Humilladero, estos tienen puntos de urgencias, teatinos y La Roca. Aprovechando que están abiertos, en esos cinco edificios sanitarios se pondrán vacunas contra el coronavirus por las tardes. Asimismo, funcionarán con normalidad las recientemente abiertas urgencias del Centro de Salud de Churriana. Igualmente, seguirán abriendo por la tarde los centros de salud de Rincón de la Victoria y Almogía, que también Pia y Almogía, que también pertenecen al Distrito Sanitario Málaga. La única variación respecto al verano anterior es que tendrá horario vespertino el edificio sanitario de Teatinos en vez de hacerlo el del cónsul. Entre los que no abrirán por las tardes del 5 de julio al 12 de septiembre están los Centros de Salud de la Luz Girasoles, SOS de Salud de la Luz Girasoles, San Andrés Torcal, Huelin, Alameda Perchel, Victoria, Limonar, Capuchinos, Jesús Cautivo, Trinidad, La Palma, a La Palmilla, Ciudad Jardín, Nueva Málaga, Carranque, Portada Alta, Puerto de la Torre, Campanillas, Churriana, Delicias, El Cónsul, Tiro de Pichón, Tiro de Pichón, Miraflores y Carlinda. El Distrito Sanitario Málaga ha contratado a 19 médicos de familia para cubrir las vacaciones de los centros de salud de la capital. Más de 1.200 vuelos en Málaga para arrancar el mes de julio. Los hoteles esperan una ocupación cercana al 50% durante todo el mes, que se incrementará en agosto. El aeropuerto de Málaga Costa del Sol está recuperando, poco a poco, el pulso. Pese a las restricciones a los británicos para salir de su país o a España, no a Baleares, las conexiones se están restableciendo. Según informa la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, ya se han conectado todos los puntos con que había vuelos antes de la pandemia. Una buena noticia que hace que Julio comience con las compañías operando 1.222 vuelos desde Málaga. Málaga. En total, entre salidas y llegadas, habrá 324 vuelos nacionales y 898 internacionales desde el jueves al domingo. Solo en el fin de semana se van a producir 943 conexiones, de las que solo 239 son nacionales. Habrá 704 vuelos internacionales entre salidas y llegadas este primer fin de semana de julio, que examina tradicionalmente las previsiones para todo el verano. Este año, el día con mayor número de vuelos será el domingo. El jueves ya hubo 279 conexiones, siendo 85 nacionales y 194 internacionales. La cifra subió a 317 vuelos con 91 nacionales y 226 internacionales. El sábado baja hasta las 304 aviones cargados de pasajeros, tanto de ida como de vuelto, para volver a subir el domingo a 322 conexiones con 74 nacionales y 248 internacionales. La comparación con años anteriores invita al optimismo. En el primer fin de semana de julio de 2020 hubo 583. De esos 125 nacionales y 458 internacionales, las cifras se asemejan, aunque aún desde larga distancia, a los números anteriores a la 2019, en este mismo periodo 1518, fueron 257 nacionales y 1.261 internacionales. Claro que por aquel entonces los británicos podían volar libres, sin necesidad de cuarentena al volver y sin incómodas pruebas PCR obligatorias. La patronal hotelera. Operado repunte de reservas cifras que invitan a las esperanzas para recuperar el pulso turístico, aunque las pernoctaciones en los hoteles no acaban de despegar. La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, AECOS, estima que la ocupación dentro de este mes de julio va a ser del 49,09%. Los datos evolutivos son esperanzadores, aún así, hemos de ser prudentes, puesto que de momento no hemos notado el esperado repunte de reservas, señala José Luque, presidente de la Patronal. La asociación explica que existe una mayor demanda del mercado nacional y en menor medida de foráneos, dejando fuera al británico. Continuamos preocupados porque mantienen a España en semáforo ámbar, hecho que consideramos vital, si no cambia, para salvar el mes de agosto, afirma Luque, cuya asociación estima que la ocupación para el segundo mes de verano puede estar en un 53,75%. Muere una joven de 24 años atropellada por un coche en Málaga capital. El aviso de un particular alertaba sobre las 12 y 20 horas de una joven atropellada en la autovía M-22 a la altura del parque comercial y del centro deportivo. Una mujer de 24 años de edad ha fallecido en la madrugada de este viernes tras ser atropellada por un turismo en Málaga capital, según informa el Servicio Unificado de Emergencias 112 Andalucía. El aviso de un particular alertaba sobre las 12 y 20 horas de una joven atropellada en la autovía Mar 22 a la altura del parque comercial y del centro deportivo. Acto seguido se alertó de inmediato a Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, EPS, cuyos efectivos han confirmado el fallecimiento en el lugar del suceso de una mujer de 24 años. El arranque del verano deja en Málaga la mayor caída histórica del paro, con 19.200 desempleados menos. La cifra total de parados se queda en 173.020 a cierre de junio. El empleo logra también una subida récord de 15.773 cotizantes, para un total de 628.000 de trabajadores en ERTE baja a los 19.493. El arranque del verano y de la temporada turística ha dejado una caída histórica del desempleo en Málaga. La progresiva reactivación del sector servicios gracias al levantamiento de restricciones, acompañada también de los avances en el proceso de vacunación han propiciado que junio haya registrado un descenso récord de 19.248 desempleados, que dejan el total de parados de la provincia en 173.020 personas. La bajada del desempleo en Málaga es la segunda más alta de país a nivel provincial, solo superada por los 23.460 y Pelona, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con el dato de junio, Málaga lleva ya cuatro meses de reducciones consecutivas de desempleo. La provincia malagueña cuenta ahora con 15.265 parados menos que a cierre de junio de 2020, cuando se había comenzado del primer estado de alarma y el desconfinamiento de la población. Pero quizá la comparativa más adecuada sea con febrero de ese año, justo antes de que el COVID irrumpiera. Entonces había 153.000 parados, con lo que todavía hay un excedente de 20.000 respecto al estallido de la pandemia. Y si nos fijamos en junio, es decir, el último verano de actividad normalizada, la cifra de parados era de 136.356, con lo que ahora hay 37.000 más. La bajada récord del desempleo en junio estuvo centrada en Málaga en el sector de los servicios, con 14.300 parados menos, seguido de la COS 1.171, la agricultura, menos 429, y la industria, menos 712. El colectivo de personas sin empleo anterior, que incluye a los jóvenes que buscan su primer trabajo, también bajó en 2.636 desempleados. Málaga capital, con 6.180, ella con 2.394, fueron las localidades que lideraron el descenso, reuniendo entre las dos casi la mitad de toda la bajada registrada en la provincia. En cuanto al empleo, la cifra de afiliados a la Seguridad Social aumentó en junio en 15.773 personas, una subida mensual que también es absoluto para la provincia y que deja a Málaga con 628.032 cotizantes, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En este caso, solo Baleares, 67.014, Barcelona, 17.508 y Madrid, 15.891. presente En relación a hace un año, el volumen crece en 36.985, un 6,2% más, aunque teniendo en cuenta que los resultados de junio de 2020 fueron muy flojos por el impacto de la pandemia, con mucha actividad aún bajo mínimos en el verano de 2019, el año antes de la llegada del COVID encima de los 640.000 afiliados. Respecto a los trabajadores afectados por ERTE, la cifra en Málaga se sitúa ahora en 19.493, 5.100 menos que el mes pasado, lo que confirma que las empresas continúan reincorporando en la medida de lo posible a sus trabajadores tras el fin del Estado de Arma. Ahora mismo son algo más de 5.400 firmas malagueñas las que siguen con un arte activado, el mes anterior eran unas 6.200. En el mes de junio se firmaron 65.808 contratos en Málaga, un 67% más que hace un año, cuando la economía empezaba su proceso tras el confinamiento. Solo 4.515 fueron indefinidos, por lo que el 94% de las altas fueron temporales. La vicepresidenta ejecutiva de la Confederación de Empresarios de Málaga, CEM, Natalia Sánchez, ha destacado que la bajada del paro viene a constatar la mejora de la actividad con el proceso de fin de las restricciones de movilidad. No obstante, apela a la prudencia, en un momento en el que los contagios vuelven a subir. Que el empleo aumente en verano es algo muy bueno, sobre todo porque nos devuelve a una cierta normalidad, pero no hay que olvidar que aún hay muchos trabajadores en ERTE y empresas que todavía tienen que estabilizarse para asegurar. La secretaria de Empleo de UGT Málaga, Leonor Galvez, ha celebrado la bajada del paro, pero insiste en la debilidad del mercado laboral en la provincia. Se recupera gracias a la apertura de la provincia al turismo, pero en cualquier momento se puede ver resentido por la evolución de la COVID. Hay poca estabilidad y precariedad en cuanto a la calidad. UGT sigue reclamando la derogación de la reforma laboral y la subida de los salarios. Por su parte, la Secretaria de Empleo y Formación de CCO de Málaga, María José Prados, ve lógico este descenso debido al inicio del verano, pero ha advertido de la dificultad que las personas en paro de larga duración están teniendo para el acceso. Primer día con más de 500 contagios en Málaga en los últimos cuatro meses. La tasa de incidencia acumulada en la provincia aumenta en 16 puntos y ya roza los 200 casos por 100.000 habitantes. Los números de este viernes en cuanto a la evolución del coronavirus consolidan la tendencia de los últimos días. Más de 500 contagios en 24 horas que no se habían registrado en la provincia desde la segunda quincena de febrero, más de 2.000 positivos semanales también inéditos en cuatro meses y una tasa de incidencia acumulada que ya está en 197, 16 puntos por encima del registro del día anterior. Además, en esta jornada ha habido una nueva víctima mortal con coronavirus en territorio malagueño, localizada concretamente en el término municipal de Antequera. Andalucía ha lamentado otros cuatro fallecidos, de manera que ya son 10.213 los confirmados por la Consejería de Salud y Familias en la Comunidad Autónoma. La provincia registra de ese, registra de ese cómputo un total de 1.675. La suma de los seis distritos sanitarios malagueños arroja un balance de 109.498 contagiados desde el inicio de la pandemia, sobre un total de 627.359 que acumula Andalucía. La costa del sol más occidental se mantiene como uno de los cuatro distritos sanitarios con mayor tasa de incidencia de la comunidad, concretamente con 257,5 casos por cada 100.000 habitantes. Los otros cinco distritos tienen tasas por debajo de la media provincia. Málaga capital mantiene 195.9 casos, el Valle del Guadalhorce un total de 193 y la Vega Antequerana mantiene 112. Con un ligero aumento respecto al día anterior aparece la Axarquía, con 101 casos por 100.000 habitantes. Y el segundo mejor registro en Andalucía lo arroja la Serranía Rondeña. Con 71 positivos, frente a los 64 casos del campo de Gibraltar Este, los curados vuelven a aumentar a un ritmo muy escaso respecto a las anteriores semanas. Son en esta jornada 66 casos, frente a los ya mencionados más de 550 positivos en las últimas 24 horas. Así ha vuelto a aumentar el número de casos activos hasta superar la barrera de los 5.000. En este momento representan el 5% de todos los contagiados desde que comenzó la pandemia. Por localidades, Istan mantiene una tasa de incidencia acumulada de 2.208, mientras que Carratraca se sitúa en 1.351 casos, por delante de otros municipios malagueños que no han alcanzado aún los 500 positivos por 100.000 habitantes en las dos últimas semanas. Figuran a continuación y, de mayor a menor tasa. Colminar, Montejaque, Ardales, Marbella, Alaurín de la Torre, Benavis, Mijas, Moclinejo, Ogen, Fuengirola, Benalmádena y Nayes. El autocine en el Polígono Guadalorce de Málaga empezará a funcionar a principios de septiembre. La Gerencia Municipal de Urbanismo concede la licencia de obras para esta instalación, que será la primera de Andalucía con sus características. El proyecto para habilitar un autocine en un solar de 16.000 metros cuadrados situado en el polígono de la carretera azucarera Intelorce y la calle Castelao, junto a los desguaces hábiles, ya tiene luz verde del ayuntamiento para ejecutarse. La Gerencia Municipal de Urbanismo ha concedido el permiso de obras para esta instalación provisional promovida por Tamara Istanbul y Cristina Porta, promotoras de Autocine Madrid-Race. Según Arine, que será el primero permanente de Andalucía, pueda empezar a funcionar a principios del mes de septiembre, tras dos meses de obra que previsiblemente arrancarán la semana próxima, una vez que ya tienen en su poder la licencia municipal. Estas empresarias han llegado a un acuerdo con la propiedad de este suelo para explotarlo en régimen de alquiler por 10 años. Cuenta vehículos y también ofertará una zona de hamacas para 250 personas situadas delante de los coches. Tenemos las licencias para proyectar películas recién estrenadas, de primera semana, y también estamos proyectando clásicos, ha explicado Cristina Porta. Además, contará con un restaurante para cenas y posibilidad de pedir la comida y la bebida mediante una aplicación de móvil, de forma que no tengan que bajarse del coche para recibirla. Los usuarios podrán oír el sonido de la película en su vehículo a través de una frecuencia de FM contratada por la empresa. La intención de estas empresarias es que el recinto de Málaga, que contará con un adrados, pueda albergar también eventos privados. Asimismo, aseguran que podría dar empleo. Dos detenidos en Málaga de una red internacional de estafa en alquiler de pisos turísticos. En total hay 10 arrestados y otras 20 personas están siendo investigadas. El grupo utilizaba cuentas bancarias de personas vulnerables para blanquear el dinero. La red era liderada por uno de los hackers más activos, según autoridades judiciales arrollada por la Ertzaintza y la Guardia Civil, ha posibilitado la desarticulación de una organización criminal internacional dedicada a estafas en el alquiler de alojamiento turísticos por Internet. Se ha detenido a diez personas, dos de ellas en Málaga, y otras veinte están siendo investigadas. A los implicados se les imputan los presuntos criminal, blanqueo de capitales, usurpación de identidad y falsedad documental. La actividad de la red era la estafa mediante el falso alquiler vacacional, la clonación de tarjetas de crédito y la venta fraudulenta de paquetes vacacionales. La investigación comenzó en 2018, al detectarse una serie de estafas a costa de Cádiz. La Guardia Civil y la Arzainza recogieron múltiples denuncias. La estafa se llevaba a cabo mediante la inserción de anuncios en diferentes páginas web, creadas a tal efecto por los delincuentes. Además de esta modalidad, los integrantes de la organización criminal también cometieron estafas relacionadas con la compra de sobre tarjetas de crédito de terceros. La red era una organización internacional perfectamente jerarquizada, cuyo liderazgo estaría ejercido por uno de los hackers más activos del momento, a criterio de las autoridades judiciales y policiales de media Europa. La investigación desveló que las actividades desarrolladas por la organización, millones de euros, llegando a afectar a más de 300 personas mediante el alquiler fraudulento de pisos y paquetes vacacionales, clonación de tarjetas de crédito, o la intervención en operaciones de compra-venta de complejos hoteleros. Para mover el capital generado mediante su actividad delictiva, la organización insertaba anuncios en Porta. A la postre, resultaba que los candidatos seleccionados, por su situación de vulnerabilidad, debían ejercer de mulas de dinero, debiendo ser titulares de cuentas bancarias, donde las víctimas ingresaban los importes estafados, que rápidamente eran movidos por circuitos financieros opacos hasta escalones superiores de la organización. La SICTG, la Guardia Civil y la el tirón de la ciencia de Málaga frente al fútbol. El curso 2020-2021 a 2021 de la Academia Malagueña de Ciencias se cierra con un estudio sobre la vulnerabilidad de los barrios de Málaga frente al COVID. ¿Qué hacen unas 50 personas hablando de ciencia cuando a la misma hora media España sufre con el partido de la selección ante Suiza, forma de defenderla. Algún tirón hemos debido de generar cuando esto coincide con el evento deportivo. Se congratulaba el catedrático de la Universidad de Málaga, UMA, Damián Ruiz Sinoga. A las 18:30 este viernes, en el rectorado se clausuró el curso 2020 a 2021 de la Academia Malagueña de Ciencias. Otros, con la presencia del consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, el alcalde, Francisco de la Torre, y el rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez pero el principal protagonismo fue para Ruiz Sinoga, Julián Molina y Elena Bárcenas, investigadores de la UMA que presentaron el informe Indica en Málaga en tiempos del COVID-19. Fue la ponencia con la que se cerró el curso. Ruiz Sinoga explicó que el trío de hecho que compone con Julián y Elena había empezado a estudiar la vulnerabilidad de Málaga cuando sobrevino la pandemia y que entonces existía el soniquete de que el virus afectaba a todos por igual, como para en duda fue así como una decena de investigadores entre geógrafos, antropólogos, economistas, psicólogos y matemáticos comenzaron a estudiar la vulnerabilidad demográfica, socioeconómica, asistencial y territorial de la ciudad ante la pandemia. Pusieron bajo la lupa cerca de 260 variables, elaboraron una carta de 939 unidades de análisis y rebuscaron entre datos del SAS, el Observatorio de Medio Ambiente Urbano, OMAU, el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, el Servicio Estatal de Empleo, SEPE, y el Ayuntamiento Malagueño. Sabíamos que queríamos medir y había que remangarse, explicó Julián Molina. Y ser estudio que viene a decir que la vulnerabilidad frente al COVID va por barrios porque la pandemia golpea más a las zonas de la ciudad más pobres desde un punto de vista socioeconómico. El informe distingue dos etapas. La primera, al principio de la crisis epidemiológica, cuando el virus azotó de manera caótica a diferentes barrios de la ciudad y nido de vulnerabilidad. La segunda, en la que detectaron que el nivel de afección era mayor en los barrios más vulnerables desde el punto de vista asistencial y barra o socioeconómico. El trabajo desveló que a medida que se establecían mecanismos de control del virus, la densidad de contagio por barrios mostraba una asociación significativa De manera que zonas de carretera de Cádiz, la periferia de Teatinos y el área norte fueron las más castigadas. Y mientras el España-Suiza se iba a la prórroga, allí seguían ellos, hablando de ciencia. El presidente de la Academia Malagueña de Ciencias, Fernando Orellana, admitió que el curso 2020-2021 a 2021 era. pero lejos de acobardarnos, nos ha supuesto un reto, aseguró. La institución ha abordado esta crisis sanitaria con distintas investigaciones y conferencias. Pero como había vida más allá del COVID, también ha celebrado jornadas científicas, mesas redondas, exposiciones, presentaciones de libros, incluso el confinamiento social, impulsaron su desarrollo digital. Orellana defendió una entidad abierta porque si la academia no se abre a la sociedad y a los demás, no servimos para nada. El presidente demostró además su lado diplomático al aprovechar la presencia del consejero de la Junta para transmitirle dos reivindicaciones. La primera, un regla andaluzas que están pendientes y que su biblioteca recupere el hombre de Ricardo Orueta. Al final de la tarde, se oía el clamor con cada penalti. La selección se impuso a la de Suiza. Es. El ferry de Balearia de Melilla llega al puerto de Málaga con 11 tripulantes positivo por COVID. Los infectados aislados del pasaje, fueron desembarcados y llevados a un hotel donde permanecerán en cuarentena. El gobierno de la ciudad autónoma mantiene el buque inmovilizado y hará un estudio de los contactos estrechos de los positivos. Gada a Málaga en la noche de este miércoles del ferry de Balearia Bahama Mama que cubre la línea con Melilla, desató todas las alarmas sanitarias a pie de muelle. Once tripulantes del barco dieron positivo por COVID en uno de los habituales test que se les realizan, aunque todos estaban asintomáticos. La autoridad portuaria de Málaga activó todos sanitarios, después de que el capitán del buque, antes del atraque, informara a los responsables sanitarios y al pasaje. Los contagiados, que según fuentes del barco, no habían estado en contacto con los 170 pasajeros que viajaban a bordo, fueron aislados mientras desde tierra se gestionaban los trámites para el desembarque de los viajeros. La habitual operativa de desalojo del ferry se vio ralentizada en base a los protocolos de seguridad sanitaria impuestos para estos casos. Durante el desembarco, a pie de muelle, estuvieron presentes responsables y técnicos portuarios y de la naviera, además de policía portuaria, Guardia Civil y Policía Nacional. Permanente contacto telefónico Sanidad Exterior. Los tripulantes infectados por coronavirus fueron trasladados a un hotel, donde permanecen en cuarentena. Por su parte, los pasajeros del Bahama Mama fueron desembarcados para momentos después, según ha informado Balearia a Málaga hoy, llevar a cabo una desinfección total de las dependencias viricidas y desinfectantes certificados, de acuerdo con los protocolos de actuación, una labor realizada por una empresa acreditada. Una vez finalizada esta tarea de limpieza, 180 pasajeros embarcaron en el buque que partió con destino a Melilla a las 2:40 de la madrugada. Según información de la naviera, a su llegar este jueves a la ciudad autónoma, y una vez desembarcado en pasaje del ferry, la Consejería de Salud ha solicitado reconfirmar los resultados mediante inspección y test de antígenos de toda la tripulación. El consejero de Economía y Políticas Sociales, Mohamed Muan, ha señalado en un comunicado que las indicaciones para la suspensión del embarque Área de Salud Pública de la ciudad autónoma el gobierno de Melilla ha anunciado que se hará un estudio de los contactos estrechos de estos miembros de la tripulación y se desinfectará el buque para cumplir con la estrategia de control y detección precoz frente al COVID-19. Aviso Naranja en Málaga por temperaturas que superarán los 40 grados este sábado. El viento de Terral, que durará hasta el martes o el miércoles, amenaza confundir amplias zonas de la provincia, especialmente el litoral occidental, la capital y el valle del Guadalhorce, aunque el domingo podría remitir algo el calor. El calor sal de meteorología, AEMET, eleve a naranja el aviso por las altas temperaturas que se prevén en Málaga a partir de este sábado con máximas que rozarán los 40 grados en distintos puntos de la provincia, pero en especial en la costa occidental, el Valle del Guadalhorce y la capital. Concretamente, desde las 13 y hasta las 20 Sol y Guadalhorce. Además, el aviso será amarillo en la misma franja horaria en la Exarquía. Este calor intenso será motivado por la llegada del Terral y se prolongará hasta el martes o miércoles de la semana que viene. Además, provocará estragos en, en toda la provincia aunque con especial virulencia en el interior. El domingo se espera soplando y elevando el termómetro, por lo menos, hasta el miércoles. De hecho, el aviso amarillo por calor estará activado en la Costa del Sol, la Axarquía y el Guadalhorce desde el mediodía y hasta las 20 horas. La nubosidad con la que se ha despertado la capital malagueña y la mayor parte de la provincia se irá despejando conforme para la subida de las temperaturas. Y es que, a partir de este jueves, Málaga no va a bajar de los 31 grados. La provincia afronta una de las semanas más calurosas del verano. El director del Centro Meteorológico de Málaga, José María Sánchez Laulé, asegura que la peor parte se la llevará el interior de la provincia, pues las zonas del Valle de Así es la aplicación con botón del pánico para proteger a los médicos de Málaga de las agresiones. Permite alertar a los compañeros ante posibles casos de violencia a través del teléfono y recoge datos e imágenes necesarios para interponer las denuncias. La aplicación ha sido desarrollada por una empresa malagueña y se ha basado en la experiencia, se ha basado en la experiencia de los profesionales del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico. El Sindicato Médico de Málaga, SMM. Acaba de dar un paso más en la protección de los facultativos de la provincia, que está a la cabeza de Andalucía en el número de agresiones a sanitarios. Este jueves han presentado una aplicación desarrollada por, acción desarrollada por una empresa malagueña destinada a proteger a los profesionales de los ataques físicos y verbales en hospitales y centros de salud, y que incluye entre sus funcionalidades un botón del pánico. A través de un icono en el menú principal del teléfono, los médicos pueden notificar la posible agresión y solicitar ayuda al, resto de compañeros, ayuda al resto de compañeros que deberán tener instalada la aplicación y activadas las notificaciones para recibir las alertas. En función del nivel de amenaza podrán emitir una alerta amarilla, en caso de que la situación sea controlable o roja, cuando el peligro sea mayor. También podrán cancelar el aviso e iniciar una, de audio, iniciar una grabación de audio automática. Los facultativos que reciban la alerta tendrán acceso al nombre, la especialidad y el departamento del compañero agredido, además de su localización en tiempo real. La herramienta desarrollada por PRODAM también recoge y gestiona los datos necesarios para proceder a denunciar la agresión en el caso la agresión en el caso de que fuera necesario, lo que evita al sanitario revivir el suceso y facilita el trabajo a los servicios jurídicos del Sindicato Médico de Málaga. Parte de lesiones con cada incidencia se puede almacenar el teléfono móvil de los testigos y las referencias de los sanitarios que hayan acudido en respuesta al avisto, a su vez puesta al aviso. A su vez, permite generar un parte de lesiones con fotografías que se incorporarán al protocolo de denuncia. También se puede indicar si se avisó o no a la policía y explicar la incidencia a través de un cuestionario, un formato que pretende ser más fácil y menos traumático para el sanitario. La aplicación incluye. La aplicación incluye como complemento un canal de noticias con publicaciones de prensa, estudios y estadísticas, así como un chat interno para los usuarios en el que se pueden crear grupos. El Distrito Costa del Sol registra los peores datos desde el sindicato creen que la iniciativa servirá al menos para concienciar a todos, lo concienciar a todos los facultativos de la importancia de denunciar cualquier tipo de ataque. Según los datos actualizados recogidos por la agrupación, las agresiones totales a sanitarios han disminuido ligeramente este año con respecto a 2020 y 2019 en todas las áreas, excepto en el Distrito Sanitario Costa del Sol, donde han, Costa del Sol, donde han aumentado. En 2020 se registraron en Málaga 53 agresiones físicas y 133 verbales, y en solo en el primer trimestre de 2021 ya se registraron 8 y 16, respectivamente. A ellas hay que sumar las agresiones verbales realizadas a través del teléfono y a través del teléfono y las redes sociales que en su mayoría, recuerdan, siguen sin denunciarse. Estas son las gasolineras más baratas de Málaga. Un conductor puede ahorrarse hasta 12,7 euros al llenar el depósito de su vehículo si elige entre la estación de servicio más económica y la más cara de la provincia. La primera operación salida, con la que da comienzo el mes de julio, viene ligada a una subida en el precio del carburante, llena de euros más de media que hace dos años si es de gasolina y tres más si es de gasóleo. Ahorrar no es una utopía, con todo. Claro que hay que saber a qué gasolinera acudir. Las tres estaciones de servicio más baratas de Málaga se encuentran en Antequera. Ocupa el primer lugar en este podio, vendiendo el litro de 95 a 1,200 Sidencia de la Vega, la gasolinera PetroPrix. Llenar el depósito de un coche medio, con una capacidad de 50 litros, puede suponer un desembolso de 61,75 euros. Las gasolineras que ostentan el segundo y tercer puesto caen en un empate con un precio por litro de 1,237 euros, seguro Carburos que publica el Ministerio de Transición Ecológica. Llenar el tanque de gasolina 95 tanto en ASC Carburantes como en Plenoil, ambas situadas también en Antequera, cuesta al conductor 61,85 euros. En otra liga compite la gasolinera Campsa situada en la Avenida de la Ribera, en Marbella, cara de toda Málaga, para repostar gasolina 95, según las mismas fuentes oficiales del ministerio. El precio del litro de gasolina 95 alcanza los 1,489 euros. La variación, si la comparamos con la más económica, es de 0,252 euros por litro. Diena el depósito, al consumidor le cuesta 74,45 euros en Campsa, lo que supone 12,7 euros de diferencia. Diesel las tres gasolineras con las tarifas más bajas para llenar un depósito diésel se corresponden con las de gasolina, volviendo a liderar ante que era el ranking en la provincia de Málaga. Málaga Petroprix sale a 1,095 euros, por lo que llenar un tanque de 50 litros le cuesta al conductor 54,75 euros. Una diferencia de 13,2 euros si se compara con la gasolinera más cara para repostar gasóleo, situada en Torremolinos bajo el rótulo de Repsol 7224,00i, en la que el precio por litro asciende a 1,359 euros. Ahorro en combustible. Para que el ahorro sea completo no basta con elegir una estación de servicio económica. Según datos publicados por la web de seguros a cierto punto, acierto.com uno de los factores que un 5% y un 20% más es el mal uso del aire acondicionado. Tenerlo encendido de forma continuada elevaría el gasto en un 8%, conviene apagarlo en ciudad a bajas velocidades y, en su lugar, abrir las ventanillas, especifica acierto.com en una nota de prensa. La aseguradora recomienda mati 4 grados sin caer en bajadas bruscas que aumenten el consumo en un 10%. Otro punto importante es el mantenimiento del vehículo, conservando los filtros limpios y vigilando la presión de los neumáticos puesto que una presión 0,3 bares por debajo de lo recomendado por el fabricante aumenta el consumo de carburante. Un 3. Desgaste de las ruedas. La clave radica en la conducción. Según punto, con una conducción eficiente se puede llegar a ahorrar un 44% de carburante. Por tanto, se deben evitar frenazos, conservar una velocidad constante, utilizar marchas largas y mantener el motor a bajas revoluciones. Una de las prácticas es cargar el coche hasta los topes antes de salir de viaje. El uso de remolques o vacas puede incrementar la factura del carburante.